Día. ¿Qué cenotes? ¿Cuántos cenotes visitamos? Pues un par Dos cenotes el día de hoy en un solo día La verdad es que... ¿Qué te pareció el primero? El agua estaba súper... Mira, mira, super... mira, mira Ahora voy a grabar un poquito Voy a darle la vuelta a la cámara Porque quiero explicaros el nombre en Del no. cenote Que se llama... Que lo vemos ahí, dale, dale Que se llama chichicán Chichicán significa boca de serpiente, chichi, boca en español chocho y, <risa> y can, serpiente como... <risa> es como el cucu. me ha gustado mucho lo de que en maya chichi signifique boca, porque al fin y al cabo es una entrada, ¿no? del cuerpo y en español, pues bueno también es una entrada del cuerpo femenino, ¿no? <risa> ¿El, ¿el chocho o qué? el chocho, ¿el, chocho. el chocho, ¿ese es como colombiano Ajá, sí. de república también en España dicen chocho sí. Eso no lo sabía. El, el agua del primer cenote estaba bien pinche wow, fría ¿no? sí. pero ya después entrando sí, no se aclimata uno chido yo la verdad es que me dio miedo meterme sin sale con salvavidas porque no sabía no sé nadar tan, tan bien o es con el miedo no sé pero ya, ¿cómo viste los cenotes, Gloria? ¿Cómo vi los cenotes? Pues mágicos. Es como, no sé, que wow, una guardar ¿eh? al mundo su o algo así. Es, es que es magia. Eso de estar ahí en una cueva dentro, de esas paredes. Es que es, es una apertura al mundo, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo, lo significado, ¿no? Sí, es una apertura al inframundo. Tanta naturaleza. Es que estás dentro de la naturaleza. Ajá. Es que estás dentro. Como bajas tanto para abajo. ¿ves? Bajas para abajo. Bajas para abajo. Pleonasmo. Es como que te introduces en el centro de la tierra. Y luego la explicación de la chava, ¿no? Sí, pues está todo grabado. Se note que tal, pues yo me esperaba un poquito más menos de profundidad de agua, pero muy bien también, muy bonito, muy mágico. Muy mágico las raíces de los árboles, precioso de este oso, verdad. Es que es un agujero y de repente está eso. Es muy Ay, pues sale, vamos a descansar mañana. Las ruinas mayas. Mañana vamos a explicar. No? Ah, claro, bueno, ya hoy tenemos una explicación muy completa de esta de esta dulce, pero mañana que vamos a a visitar algunas cosas, pues yo me sé historia de ahí de las ruinas y así. Entonces, pues les voy a explicar lo poquito que yo sé. Obviamente, yo no sé tanto como sabe un, un, ar, un arqueólogo, un antropólogo, pero lo poquito que sepa. Ya, bueno, a veces tampoco hace falta tantos datos técnicos. Ah, sí, claro. claro. Es más bonita la historia. La historia.